¿Cómo están amigos y amigas de Youtube? Soy Nico de Arcid y les doy la bienvenida a una nueva recogidita este segmentito del canal en el que les muestro las cositas que voy juntando mientras ando por ahí, girando y practicando este noble hobby que es el coleccionismo En esta ocasión tengo que hacer un par de agradecimientos antes que son principalmente a mi amigo personal El Gomita, que fue quien me regaló todo esto, excepto este robotito. Eh, y también tengo que agradecerle a Nahuelito, que él guardó estos juguetes durante como tres años antes de dármelos, porque nunca nos encontramos, así que a ambos en, los tengo en el corazón. La verdad es que es un lote que personalmente me tiene muy contento por estos dos caballeros, más que nada. Los vengo buscando... Desde hace 25 años, como un pelotudo, lo cual es algo que no me enorgullece demasiado decir, eh, pero al fin llegaban a mí. Y además, acá tengo para mostrarles cómo lo restauré de manera casera, porque a este le faltaban las gambas. Por último, este robotito es uno que compré hace poco, se lo compré un chabón por el marketplace de, de aquella red social que no se debe nombrar. Y lo compré simplemente porque me gustó mucho y, y se los quiero mostrar porque es la verdad un ítem muy, muy lindo. Vamos a arrancar por los más complicados que son estos caballeros con sus armaduras. Eh, tenemos el caballero de Libra, versión Saint Fighter. No es de Bandai, pero sin embargo tiene piezas que son de metal. Eh, el caballero está completo, excepto por esta cosita que va en los pies. Eh, nunca supe cómo se llama esta pieza, pero que va encajada ahí. Que encima, bueno, encaja mal. Pero el caballero está completo y es de bastante buena calidad, eh, debo decir. Con las piezas de plástico por ahí es donde más salta la ficha del juego de que el juguete estrucho porque son bastante pedorras. Incluso hay algunas partes de las armas que no encajan bien. Las armas por cierto están todas, esto me parece fantástico, porque hasta incluso están las cadenitas estas del escudo, que son súper frágiles, entonces la verdad que estén es un milagro. El segundo bastón, que es el que se arma en tres pedazos, por ejemplo, está tan mal hecho que queda todo flojo y no estéticamente no se ve bien. Bueno, la verdad es que me está tan mal ahora que lo miro de nuevo. Están todas las armas. Es un caballerito muy completo que me tiene muy contento. Porque además, algo que me, llama, me va a llamar mucho la atención de este lotecito. Es que está muy bien conservado. Miren cómo brillan. Este es impresionante. El tótem seguramente se puede armar. No lo voy a hacer. Y por otro lado tenemos un caballero de Capricornio de la marca NADA, un caballero trucho que es todo de plástico que sin embargo es una armadura que me gusta muchísimo como queda, el capricornio trucho la verdad es que tiene muchísimo encanto eh, yo lo tengo trucho y original, y ahora lo tengo trucho de nuevo y la verdad es que es muy muy lindo el, el bootleg, digamos este caballero solamente tiene dañado acá palito, así que solamente se mantiene por presión. Y acá atrás también lo mismo, en la falda. Es una pena esto porque no hay solución. Y estas uniones en algún momento van a empezar a gastarse y va a estar cada vez más flojo y no va a poder quedarse puesto. Este está completo. Tiene hasta los cositos de los pies. Muy, muy lindo ítem. Después, eh, este que en realidad... Técnicamente no, no es mío, sino que me lo pasaron para que yo lo, con, lo conserve hasta que su dueño lo reclame, que si, si no me equivoco es el Rasta, Rasta querido si estás viendo esto podés reclamar este juguete, que es un Transformer que se llama Retrax, es muy loca la historia este Transformer, porque hay dos versiones una se llama Retrax, que es esta y es eh, una versión Yankee y una versión japonesa con otros colores que se llama Power hug, eh, abrazo poderoso, digámosle, ¿no? La, lo que me pareció loco es que en la versión Yankee este... este Transformer es malo es de los Predacones ¿cómo sé que es de los Predacones? porque miren lo que pasa acá, que esto está buenísimo miren, si yo le doy calor al, al sellito este Miren lo que se ve ahí. Ahí se empieza a notar mejor. Ese es el loguito de los predacones, que vendrían a ser los los malos. Y en la versión japonesa este personaje es bueno. Así que, eh, no sé. La verdad que que lo digo en voz alta, me parece una pelotudez el dato. Pero es una curiosidad. Tiene varias acciones este personaje. Como por ejemplo, las mandíbulas estas y la cola. Con este botoncito. Trique. Ataca y te morfa, eh, lo cual está buenísimo. Y además, cuando el personaje está asustado, truck se convierte en un bicho bolita. Eh, impecable. Ahora, este, caba este caballero va a decir, miren, tonto de mí que distraído que estoy. Estoy emocionado por ver lo que viene. Eh, este Transformer es criticado. según he leído. Por algunas razones. Miren, algo que me llama la atención, por ejemplo, es que cuando lo transformás tiene como una pijita así, medio de aguijón, resagradable. En realidad esto debería ir así. Esto se gira acá. Liberando el torso. Esto se traba con ese mecanismo que tiene. El mecanismo que hace esto, ¿sí? hay que trabarlo ahí. Hace un ruido y un, una resistencita muy agradables, eh? muy agradables esto se da vuelta y esta es la cabeza la cabeza es medio un quilombete a esta eh... esto no sé si va al revés incluso pero quedaba bien recién así bueno, la verdad es que podría ir de las dos maneras No sé si lo voy a dejar como estaba bueno, esto es lo que molesta de este juguete que este coso hay que sacarlo y darlo, y darlo vuelta con el tiempo esto se se gasta Igual son muy buenos materiales. Son muy buenos materiales. Acá están las manos. Que están enganchadas. A un agujerito. Vamos a ver si las puedo sacar. Ahí está. Ahí hay una. Son medio complicadas de sacar. Por ahí hay que valerse. De algún tipo de material extra. Como esta tijera por ejemplo. Ah, ahí está. Eh, lo cual bueno. Eh, termina dañando el juguete. Después de varias veces. Pero para esta ocasión. Esto para el video es una ocasión especial. Así que puedo tratarlo con un poco menos de cuidado. Eh, tiene estas manitos. Miren qué raro que es el, el Transformer. Yo, por ejemplo, quiero jugar con él. Calculo que también le podría desactivar estas cosas. Miren, ahora me gusta más. Tiene como unas... Super garra, está buenísimo. Claro, esto es cuando este está aferrado ahí. Vamos, vamos a seguir investigándolo. Eh, yo le puedo sacar las manos, y ahora miren las manos se quedan trabadas así y cuando yo aprieto este botón tac power hand, y ahí el nombre en japonés ahora se puede hacer de otra manera también, aferrando esto acá es increíble la cantidad de tiempo que estoy pasando con un juguete eh, y miren ahora me parece que este me gusta más como queda con estas super garras Pero bueno, algo que le critican Que me parece que un poco de razón tienen Es que el juguete, porque esto me pasa a mí, la verdad es que me pasa Es un juguete excelente Pero ahora, miren cómo está brillando el, el logo Zarpado Si bien el juguete está buenísimo Como verán estuve Unos buenos 15 minutos con él ahí Disfrutándolo eh, se dice, le critican mucho que eh, se apoya mucho en un eh, gimmick, en, una, en un truquito, literalmente, ¿no? Y es cierto, más allá del truquito, yo con este personaje no puedo jugar eh, mucho más, no le puedo girar los brazos, por ejemplo. Así que es simplemente eso lo que ocurre, es un juguete que un mecanismo de acción por ahí lo acerca más a un, a un juguete de McDonald's, ¿No? Pero más allá de eso es increíble, y el material, el material, ay dios, qué lindo que es tener juguetes originales. Porque la verdad es que es, es una belleza el material, es un gusto manipularlo, eh, no, es impresionante, es un placer enorme esto, la verdad. Siguiendo con los Transformers, eh, tengo este robotito. Que tiene estos colores tan agradables. Con este celestito y estos metalizados. Y estos stickers. Estos stickers me llegan directo al corazón. La carita, por supuesto, también. Eh, es, es muy inestable, pobrecito. Miren cómo tiene... Las piernas están todas flojas. Eh, y bueno, se le gastó muchísimo acá el, el cromado. Eh, pero eh, es muy lindo juguete. Es muy lindo juguete. Y... Esta es la forma robot. ¿No? Ahora les voy a mostrar la forma también. Es una forma animal robótico después, medio tirando a Power Rangers. He visto un juguete que el patrón de transformación era similar a este, pero tenía varias diferencias estéticas. Así que no sé, eh, Bootleg, de qué es esto. Vamos a convertirlo. Se dobla la cabeza para acá. Entra ahí. El ala, la verdad es que no sé. Como puede, creo que es libre, lo puedes poner como quieras. Acá tiene igual esto para que trabe, para que no lo gires más de ahí. Que bueno, la verdad es que el material es tan viscoso que este plastiquito sobre todo, que no, no lo retiene. Miren qué lindos detalles en la parte de arriba también, esos stickers. Muy ochentero, muy, muy ochentero. Las otras las vamos a dejar así. Los bracitos que estaban así bajados se hace esto, truc y se quedan ahí firmes. Trique. y los pies creo que es la parte que más me gusta, se giran y se ponen así, truc. De este lado los pies tienen unas garritas, miren qué lindo. Lamentablemente no lo puedo sostener. Eh, con su mejor postura por eso de que está gastadísima la parte de las piernas pero bueno, miren, queda así muy muy linda figura muy linda figura y por último lo más lindo de esta colección que son estos caballeritos que vengo buscando hace siglos no es que nada porque de chico me los regalaron me regalaron uno y ni bien lo abrí se me partió una pierna el enganche que tiene es ultra frágil son juguetes muy truchos eh, son el, el juguete trucho por excelencia Son estos caballitos del Zodíaco Y bueno, lo que me pasó fue que Al parecer tengo debilidad por este cromado Que es pintura cromada primero Y arriba una pintura de un color Que es medio transparente Y de este brillito Que me vuelve loco Me, me atraviesa el corazón directamente La verdad es que eh, Es una sensación impagable una sensación impagable miren lo que es este brillito me conmueve hasta lo más eh, íntimo de mi ser uh, miren cómo se saca la uh, miren el bracito lo que es adentro tiene como una estructura negra me encantaría abrirlo esto me parece ¿eh? miren, no tiene uh, se sale todo estos no se salen esto no voy a probar a ver si se puede abrir o sea que está pegado, no, pero bueno, muy lindo esto como está hecho, ahora lo loco, lo más curioso de esto es que uno los ve y dice son de la misma colección, pero son muy diferentes en realidad, por ejemplo los brazos no son como estos de recién, los brazos adentro tienen una bolita que traba para que uno no lo pueda sacar, el plástico del que están hechos son de color piel, al contrario de este, que se nota que está pintado sobre un. Plástico negro, eh, la cabeza no se sale para arriba tampoco y las piernas tampoco tienen este mecanismo. Ahora sí lo tienen porque este juguete, que como verán, está completo. Además, el pelo de giro está separado en dos para que pueda cubrir la espalda. Y este juguete estaba roto, le faltaban esta, las piernas, estaban partidas. Como esto venía con un palito que salía, con un circulito, aparentemente manipulándolo se les partió, porque era muy fácil que se parta. Y, y bueno, yo lo restauré con un palito de un chupetín, que bueno, me comí un chupetín, corté el palito y le hice con un tornito unos agujeros a la pierna. Eh, ...lo suficientemente profundos para que ponemos el palito acá y apretados, ¿no? Tendría que ser, hay que cuidar de no, no zarparse con el grosor. El palito lo pasamos por ahí. Y truck apretamos lo más posible y quedan las piernas ahí. Es un arreglo que es muy efectivo, me parece. Uno va a andar jugando como un pibito con esto. Así que me parece que es una manera muy digna de conservar esta figura que tanto tiempo venía buscando. Atrás, miren, tiene estos palitos, este también tiene unos palitos partidos que mmm, demuestran que por ahí había alas en este juguete. Eh, alas que se perdieron, lamentablemente, pero que me hubiese encantado ver, verlos con ellas. Y bueno, como verán, he dejado mi escritorio hecho una piltrafa, así que ya es hora de irme y ponerme a ordenar un poquito. No sin antes pedirles que si les gustan los videos que hacemos, se suscriban al canal y si quieren hacernos el aguante, lo compartan con sus amigos y amigas entusiastas de coleccionismo. Síganos en Instagram, donde compartimos material que por ahí no tiene suficiente fuerza como para dedicarle un video. Y si quieren ver gameplays de juegos clásicos, estamos jugando cada tanto en Twitch, también nos pueden seguir ahí. Eso fue todo y espero que les haya gustado.